Es que no soy burro, es que me aburro Hey hola cómo están, en esta ocasión haremos algo diferente a lo que están viendo en el canal No me quemes Este pues como podrán ver para comentarles rápido la anécdota El pasado 2 de agosto, es decir ya va para dos meses Le pedí a mi novia que me hiciera chinos porque tenía un cierto líquido Pues de por sí mi pelo es ondulado y me lo hizo chino chino el problema es que no quedó chino como yo quería, simplemente me lo dejó como muy maltratado. Bueno, el tratamiento, no mi novia. Entonces, como podrán ver, pues sí se hacen algunos chinos, pero no como yo quisiera, se hacen para allá, Como de libro libra abierta, entonces siento que me va chistoso. Ella sugirió, ¿y por qué no le planchamos el pelo? Y pues bueno, es lo que va a hacer. <risa> Espera, ¿crees que quede bien? ¿Ustedes qué dicen? Coméntenme antes de que, de que sigan viendo el video, pausenlo tantito y díganme si... Ya de por si sí me veo feo si me voy a ver más feo o si me voy a ver un poquito mejor. Si <risa> me deja el pelo de pájaro loco, le animado. Tampoco lo quiero muy planchado, eh. Nada más ondulado, dale la forma de ondulado. No, pero primero alisa el pelo. Pero antes, a cada ratito se lo planchaba. Parecía gay. <risa> gay! No es cierto Que okay, sí A cada ratito se lo planchaba y se lo planchaba y se lo planchaba y se lo planchaba <risa> Si lo hubieran conocido cuando yo lo conocí otra. Ella me conoció con el pelo enroscado Me sí, planchaba pero... el pelo <risa> Me planchaba el pelo cuando tenía como 14 o 15 años Porque lo tenía como ahorita lo están viendo Ni era chino ni era liso Hay algo que le llaman pasudo Les <risa> voy a poner una foto donde tengo el pelo... Completamente lacio o liso Y... En ese tiempo me gustaba, ahorita me veo y digo, ¿qué es eso? O sea, no tiene forma, simplemente es un pelo liso, así de lado, ¡pum! Se ve horrible Y luego empieza a planear ¿Pero es que ya viste cómo te va a quedar si lo quieres así? O sea, ¿te va a quedar...? No me veo, no tengo espejo Ay, perdón Por cierto, de hecho, recuerdo que una vez utilicé... No, mentira, como tres o cuatro veces utilicé algo que... Ay. Que vende, Por eso que lo se tenía llama. Yo no. estoy súper, súper, súper, súper maltratado. Déjame hablar, ese es tu problema. Siempre interrumpe. ¡Cállate! Hay algo que. Que no voy llama... a ser como chambelán. Coben, ¿qué dicen ustedes? Ya va la reforma. Le quedó horrible. Terminame de, de poner como payaso. Cuando eres eso, pero no eres. ¡Eso que ella quiere! <risa> Varias bromas malas después Que me vean el espejo, esa cosita <risa> la... Oye, ¿por qué dejaste la luz apagada? Pues porque tú dijiste No, se va a ver feo Me veo, recuerdo Me veo decente así Y si se veniste para abajo, me ha sido bien, no me chuta, Eh, que voy, a hacer tu chambe que tanto querías Me para atrás y bueno, pues como podrán ver, el resultado es deficiente. Se volvió a enroscar ligeramente, bueno, no mucho. Parezco Superman con el chinita. Les voy a mostrar al final con gel, con capas de gel, pero miren. Se vuelve a enroscarlo. Ahorita me lo voy a lavar y pues voy a tratar de peinarlo sin alagaseado. Para atrás. Transa morra. Salió bien Salió sí, No salió como esperaba, de hecho quedé mil veces peor y ahorita ya me lavé el pelo y pues ya me lo sequé. Terminé como al inicio, bueno hace ratito de hecho lo tenía más esponjado. Pues sí. No puedo pedir mucho, ya quizá más adelante este se mejore el pelo, esperemos que... Si tienen algún comentario o alguna sugerencia sobre qué me podría funcionar para mejorar el cabello que ya está muy maltratado, aparte de la de cortarme el pelo, pues me encantaría saber. Me gustaría que me lo pusieras en la caja de los comentarios. Sin más, pues, ¿otra sugerencia? ¿Algo que quieras decir? El antiguo narrador se cansó de esperar y tuvieron que contratar a uno nuevo. Ok, bueno, pues con esto nos despedimos y nos vemos en el próximo video.